Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? Estas semanas hemos visto cómo el cannabis se abría hueco en la agenda política y mediática, pero también en la social. La progresiva disminución de las restricciones anti-Covid ha empezado a permitir eventos como el We Are Green Festival, hace unas semanas en Valencia, o Expo Grow Business to Beach. Eventos comerciales y empresariales que van llegando, también hay que decirlo, con cierto recelo debido a las recientes intervenciones que ha sufrido el sector de la semilla o del cáñamo. La última víctima, Planta Sur, una de las principales empresas de distribución de materiales para Grow Shops, que recientemente era intervenida y veía cómo sus semillas eran precintadas. En cuanto al terreno asociativo, también se empiezan a confirmar citas emblemáticas como la Cosecha Cup, Secret Cup o Volcano.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 con unos luces de leds que acá la, las horas de luz son 18 horas de luz y 6 horas de noche eso es mi carpa de vegetación donde preparo mis plantas antes de ponerlas en floración como ves hay unas plantas que ya están en floración eso es porque son plantas autoflorecientes quiere decir que a ellas no les importa cuántas horas de luz que les das igual después de un tiempo van a empezar a, flor, a florar. y mira por ejemplo, esta genética que tenemos de Seed stalkers, se llama Apollo Cherry, uh, Black Cherry, Apollo Black Cherry, se llama. Es una, una cepa autofloreciente, es una mini planta, de verdad mini planta que hizo una pura apical aquí adentro y mira cómo se desarrolló, muy rápido. Cogollos gordos y uf, el olor. Jardineros. El olor de este cepa de verdad me encanta, es muy exótica, dulce, me encanta. Y como pueden ver no necesitas nada lujoso para tener tu propio cultivo en la casa. Estas luces por ejemplo son de China, son muy económicos. La carpa también, todo lo que ves acá es de verdad muy bajo costo. Um, el sustrato, las macetas, mira las macetas que estoy usando son literalmente baldes, canecas pequeñas. De plástico, o sea, acá no hay nada de lujo, pero lo que sí hay es buena hierba. ¿Cierto, amigos? <ríe> bueno, ahora vamos a poner estas plantas en la carpa de floración. ¿Me sigues? Estamos en la sala de floración. Donde ya tenemos unos luces mucho más lujosos. Aquí, por ejemplo, tenemos el Next Light Mega, que usa como 640 watts para la gente que les interesa. Y bueno, estas uh, ya están en floración como dos semanas, o bueno, hace dos semanas hemos cambiado la luz. Después de unos cuatro días empezaron a florar. Entonces, tienen como 10 días en floración. Como puedes ver acá ya hay más ventilación, hay más luz, mucho más energía que estamos usando para que empiecen a aflorar este, este carpa. Todavía podemos poner muchas plantas, creo que como unas... uno, dos, 3 plantas más si queremos, pero por ahora vamos con eso. Uh, las otras plantas todavía no están listas, entonces también me gusta tener mucho espacio entre las plantas para que hay buen flujo de aire que las plagas no tienen la chance para empezar a desa desarrollarse y, y bueno, que reciben mucha luz también. Vas a ver que en dos semanas estas plantas casi van a estar como estas, van a explotar completamente y con estas luces va súper rápido, no se preocupe por eso. Siendo que en Bogotá, en Copa de Rey, hemos visto que de verdad hay muchos otras cultivadoras acá en Colombia como saben, es 100% legal cultivar cannabis para todo tu autoconsumo en Colombia. Puedes cultivar 20 plantas. Eso nos deja experimentar, probar, cultivar cepas diferentes. Mira, eso todo voy a quitar. Epa. Porque el enfoque de la planta debe ser todo arriba. Prefiero cortar las, las ramas y hojitas desde abajo. Todas, todas. Uno de los beneficios que cuando usted cultiva es que usted tiene control si usas productos o no. Yo personalmente prefiero no usar productos o químicos en la etapa de floración. Nada de pesticidas, nada. Yo uso un sustrato que yo hago aquí en la casa que es 70% humus de lombriz. 30% fibra de coco y después voy agregando uh, micorrizas, mi producto micor um, y el otro producto que se llama Power Mix. Power Mix son microorganismos juntos con uh, unos nutrientes sólidos que absorbe la planta muy lenta. Empe eh, empezaron unas, unas empresas a vender productos medicinales con enzima pero honestamente, después tanto tiempo, me parece horrible que demora tanto. Um, eso da miedo, obvio, a la, a la comunidad canábica, a la industria canábica, pero paso por paso sí estamos ganando. Mira que esta semana, por ejemplo, han votado otra vez positivo por, la, por el uso uh, cannabis para adultos, el uso, bueno, cualquier uso para adultos entonces eso ya es un paso cerca o más cerca a la legalización obvio que todavía debe pasar creo que son dos debates que todavía debe pasar entonces todavía no está todo legal pero al menos es un paso también hay gente famosos influencers artistas acá en colombia que ahora empezaron una una campaña que se llama es hora de regular y bueno Mucha gente pidiendo que por favor finalmente al menos regularizamos la planta, creamos un mercado nacional y que al menos los ingresos de esta planta va al gobierno y que lo inviertan en algo bueno. Y no pueden faltar las recomendaciones de los compas de Energy Control y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. Cuidado con los bulos que circulan sobre el cannabis como tratamiento de coronavirus. Los efectos beneficiosos de tomar cannabis para combatir el coronavirus no están demostrados científicamente. Ten en cuenta que inhalar cannabis irrita la mucosa pulmonar, lo que puede favorecer la aparición de infecciones en las vías respiratorias. Procura, de forma general, no administrar caladas profundas y mantener el humo o vapor en los pulmones, pues esto incrementa el efecto negativo que puede tener el cannabis sobre ellos. Mantén el control sobre tu consumo y, si te encuentras mal o tienes síntomas de coronavirus, evita inhalar el cannabis.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 la, los adultos, pero siempre tiene, teniendo en cuenta la tolerancia individual uh, de persona, porque eso también influye en la biodisponibilidad de THC en el cuerpo. En personas principiantes que nunca han usado cannabis anteriormente, se deberían usar como eh, al empezar como entrar a 2.5 a 5 miligramos de THC. Es una dosis estandarizada. Y bueno, eso es eh, suponiendo que esa persona tiene acceso a, a un producto analizado o flores analizados, porque estamos hablando de cantidad en miligramos de cannabinoides. Luego, para pacientes experimentados, que son pacientes que utilizan cannabis de vez en cuando, la dosis de THC recomendada para el dolor aumenta de 10 a 20 miligramos y para usuarios diarios o personas habituales, usu usuarios habituales de cannabis, se puede incluso eh, de 25 miligramos y se puede sobrepasar de THC, 25 miligramos de THC. Entonces la dosis depende también um, de la tolerancia individual del paciente. Y luego como mencioné, el metabolismo del paciente también tiene que ver la dieta del paciente, eh, también la gravedad del dolor por ejemplo un dolor de intensidad 9 a 10 no es lo mismo tratar un dolor de 9 a 10 que un dolor de, de 2 a 3 así la dosis también eh, varía y luego um, otras pautas que tienen que ver con el peso pero en general sería más o menos así um, la dosis <música>